AutoCAD 2D, aplicación de herramientas intermedias en la optimización de proyectos de asistido por computador Actividad de aprendizaje 1, al resultado de aprendizaje identificar la metodología de trabajo con sistemas de coordenadas y barra de propiedades Estoy desarrollando la actividad interactiva, establecer el sistema de coordenadas personales Acá lo tenemos Entonces, actividad interactiva, establecer el sistema de coordenadas personales Bienvenido, bienvenida a este espacio de aprendizaje virtual elaborado por el SENA en el cual podrá jugar, divertirse y aprender sobre los contenidos que se están desarrollando en el programa de formación Para ver las metas planteadas es importante tener mucha iniciativa e interés para aprender En ese sentido, lea detenidamente el material perteneciente a esta actividad de aprendizaje así como las instrucciones que se muestran a continuación Entonces, instrucciones Juan trabaja en la empresa Arquise. y su jefe le solicita crear un objeto en unas coordenadas específicas para apoyar uno de los proyectos de la empresa. Debe utilizar el simulador para realizar las acciones necesarias para lograr el resultado esperado por el jefe de Juan. Recuerde que si se equivoca dos veces, el proceso no terminará con éxito. listo entonces nos dan dos días para desarrollar esta evidencia lo primero que vamos a hacer es dar clic sobre el icono de SCP el sistema de coordenadas personales clic listo, mire ese cambio aquí damos otro clic y lo sacamos hacia afuera mira. damos clic vamos a dar sobre eh, la herramienta círculo lo ubicamos aquí en el centro, clic, hacia afuera y aquí el, aparece clic. Listo, y con esto terminaríamos la evidencia. Muy bien, finalizado el desarrollo de la actividad interactiva. El resultado de su evaluación ya será ya fue enviado al centro de calificaciones. La calificación del juego es 100 sobre 100. Listo, muchas gracias por el video, nos vemos en la próxima.